Quería comentar un poquito acerca de las búsquedas de Google que nuestros eh, alumnos o, o hijos pueden hacer en sus dispositivos, en, en iPad en este caso, ¿vale? Eh, imaginemos que somos un profesor de, de una asignatura y les hemos mandado a realizar una actividad. Entonces ellos llevan un rato pues, buscando acerca de ese trabajo de investigación que les he pedido, ¿no? ¿Vale? Aquí en Lazarus yo podría consultar bien a nivel de grupo, bien alumno por alumno, esas búsquedas que han estado haciendo, aquí concretamente, dentro del informe personal, el informe de las búsquedas, y podríamos estar viendo todas las palabras que han estado utilizando. ¿Esto qué ventaja eh, me aporta a la hora de, de docente o como una tutoría? Bueno, podemos tanto evaluar eh, esas búsquedas que están haciendo, ¿no? cuánto trabajo les cuesta, cuántas búsquedas tienen que hacer hasta que llegan a encontrar la información que quieren, como bien eh, ayudarles a mejorar en esas capacidades. Y todo esto Lazarus nos lo presenta muy ordenado y muy, muy cómodo, la verdad.